¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento. Excelente, papá. Bien, el día de hoy voy a estar un poco serio. Pensaba hacer videos sobre TikTok, especialmente cómo hacer virales este tu video de TikTok, ya que mi canal se centra principalmente en la tecnología. Pero mientras buscaba la información, encontré noticias relacionadas a personas que han sido captadas en video esparciendo el coronavirus en China. Ahora, esto me hizo investigar. Vamos a ver estos videos personalmente no sé si están esparciendo el coronavirus o no sé qué estarán esparciendo, pero esto me llegó a pensar una cosa, si la humanidad empieza a expandir el coronavirus ya sea por intención propia como se ve en los videos o por la ignorancia de no saber controlarlos, entonces lo que me hace pensar esto es que eventualmente todo el mundo va a adquirir el coronavirus, tarde o temprano tú vas a tener coronavirus, tal vez este mes solamente llegue a tu país. El mes que viene puede que llegue a tu ciudad. En dos meses vas a ver el primer caso de coronavirus en un conocido tuyo. En tres meses varios de tus conocidos y tal vez tú tengan el coronavirus. Y lo peor de todo es que lo vamos a tener sin saber. Ahora, el problema no somos nosotros. Las estadísticas han demostrado que las personas de edad media, los jóvenes, las personas que están bien de salud, sí van a estar preparadas para poder salir, enfrentar y superar esta enfermedad. El problema es que nosotros desde que adquirimos el coronavirus hasta que nos damos cuenta que lo tenemos, tenemos un periodo de ventana de más o menos 14 días en los cuales podemos hacerle daño a las personas que sí están en alto riesgo de morir, como por ejemplo las personas de tercera edad, las personas que tengan enfermedades de tratar muy difíciles, que tengan las defensas bajas, son ellos a quienes nosotros debemos proteger, no protegernos a nosotros mismos por nosotros, sino por ellos, por los viejitos, por los adultos mayores, por las personas que inclusive a veces no tienen la capacidad, si en este momento el hospital de tu país apenas puede abastecer de camillas, de medicina, de medicamento, de espacios y de atención médica a las personas que están mal económicamente, imagínate si en un momento u otro el 20% de la población tenga una enfermedad como el coronavirus, de los cuales el 10% va a mostrar síntomas. Hoy 9 de marzo, y no sé cuándo veas este video, pero hoy 9 de marzo, 110 mil personas a nivel mundial han adquirido el virus, se calcula que para fin de marzo sean aproximadamente a 300 mil o tal vez mucho más, para que nosotros no esparzamos el coronavirus, no solamente intencionalmente sino por ignorancia, debemos tener en cuenta dos cosas importantes, uno es que comprar la maldita mascarilla no te sirve de nada. La mascarilla solamente protege a la persona que ya tiene el virus para que no contagie a los demás. Que tú no tengas el virus y te pongas una mascarilla no hace nada, de hecho hace mucho daño. ¿Por qué hace mucho daño? Porque tu compra a lo loco está haciendo que falten mascarillas para las personas que sí deben protegerse, que son los médicos o las enfermeras, los especialistas médicos los que necesitan la mascarilla, no nosotros, no tú y no solamente para el coronavirus sino para cualquier enfermedad, necesitan protegerse para diferentes enfermedades según su trabajo, y al comprar mascarillas tontamente innecesariamente no solamente desperdiciamos dinero en vano sino que estamos perjudicando el sistema de salud, así que por favor dejen de comprar mascarillas tontamente, y ya lo que es más tonto todavía es usar esas cremas, esos geles para lavarse las manos que vienen con alcohol o desinfectantes antibacteriales. El coronavirus no es una bacteria, es un virus. No vamos a hacer nada usando antibacteriales en gel. La forma efectiva es lavarnos las manos con agua y jabón. Ahora, ¿cómo nos vamos a lavar las manos con agua y jabón? Muy sencillo. Imagina que acabas de agarrar mucho chile picante y te tienes que lavar los ojos. Lávate las manos tan fuerte como si tuvieras que lavarte todo el ají para poder tocarte la vista sin que te arda la vista. Esa es la forma correcta de lavarse las manos. Voy a dejar un enlace de un video de cómo lavarse las manos correctamente. Ya sé que parece tonto, no nos riamos. Pero bueno, creo que mi función y la de muchas personas que de algún modo tienen un Facebook o un canal de YouTube o un canal de TikTok, es responsabilidad nuestra poder compartir lo que sabemos. Personalmente veo que hay costumbres que por nuestra propia tradición van a hacer que faciliten el contagio de enfermedades como el coronavirus, por ejemplo, a darse las manos, darse un saludo de un beso en la mejilla, o estar yendo a fiestas, a discotecas, a conciertos, a lugares concurridos, eso aumenta muchísimo la probabilidad de contagio. Por ejemplo, es frustrante que en Italia hayan más de 7000 casos hoy día, 9 de marzo, y que en Italia en estos momentos las calles están vacías, los italianos están encerrados en sus casas, no pueden salir a discotecas, a cines, solamente están atendiendo a farmacias y supermercados. Los centros médicos, los hospitales de atención de Italia están colapsados en este momento, no hay muchos medicamentos, no hay recursos para atender a las personas. Y ahora Italia hace dos semanas estaba como estaba Latinoamérica hoy en día. Quiere decir que si nosotros no tomamos medidas ahora mismo, de acá a dos semanas vamos a tener por cada país de Latinoamérica, Perú, Brasil, Ecuador, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, muy probablemente de acá a dos semanas vamos a tener decenas, ¿qué digo decenas? Centenas y Dios no quiera miles de casos reportados. Ahora, para suerte nuestra, nosotros vivimos en un clima tropical, estamos en verano en este momento, lo cual va a hacer que el virus, ya que es una gripe, no tenga el ambiente adecuado como para que pueda, digamos, afectarte como, como de repente ocurriría en invierno. Pero eso no quita que tú tengas toda la posibilidad de contagiar a tus seres queridos, a tus abuelitos, a las personas que están mal en tu casa, los hospitales, van a estar saturados de atención y no van a poder atender otros casos. Lamentablemente tu paranoia de comprarte la mascarilla, de comprarte el gel para las manos, va a hacer que los equipos médicos y los profesionales de salud no tengan los recursos adecuados para atender otras enfermedades, no solamente el coronavirus. Eventualmente vas a tener coronavirus, tal vez en agosto, en septiembre, o en diciembre, o en mayo, pero en algún momento muy probablemente lo vas a tener. Y cuando lo tengas, por favor toma las medidas necesarias para prevenir el contagio a personas que sí están en riesgo. Y es más, toma medidas preventivas para que el proceso de contagio y de los casos que aparezcan sea más lento. Lo cual le va a dar más tiempo a tu sistema médico, a tu sistema de salud local o nacional de poder enfrentar mejor esta enfermedad. Solamente es un año, 2020 va a ser el único año en el cual vamos a estar por ahí con este problema. Tal vez en algún momento van a haber toques de queda, van a cerrar el acceso a zonas masivas, pero por favor, no perdamos el tiempo ni perjudiquemos a las personas comprando mascarillas o usando gel. Tomemos medidas preventivas. El coronavirus no nos va a matar pero no permitamos que haga colapsar nuestro sistema de salud. Seamos más responsables, evitemos el contagio. Bien, soy José Matsu y mi objetivo es ayudarte a tomar buenas decisiones.